Buenas tardes, espero que estén muy bien, con buena salud, iniciando una semana especial. Eh, les invitamos a este espacio agradable, de tranquilidad, de meditación. Eh, ojalá puedan ustedes darse este regalito de un espacio natural, tranquilo, eh, de estar con el propio ser. Muchas veces estamos como muy pendientes de todo el mundo y, y de repente nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, este va a ser un ejercicio eh, agradable para... Volver al ser, contemplar con más tranquilidad, desacelerar eh, todos nuestros pensamientos, el ritmo que llevamos en la vida y estar más en paz. ¿Les parece? Entonces vamos a iniciar. Ahí donde estamos, eh, les invito a que respiremos profundo, eh, hagamos un momentito... Primero de relajación física, les invito a que sintamos que poco a poco nuestro cuerpo se va soltando. Invito a mi cuerpo a nuevamente sentir comodidad. Bienestar. Calma. Inhalo profundo. Y le regalo paz. Desde la cabeza. pidiendo por el cuello por los hombros, por la espalda. Voy dándole a mi cuerpo un momento de tranquilidad, de relajación. A lo profundo, y permito que mi pecho se relaje, se relajen los brazos, las manos suavemente con cada respiración. Voy a permitir que se relaje también. El estómago, las piernas, los pies. Como si soltara todo el peso. Y les diera el permiso de estar cómodos. A lo profundo, pero natural. Y observo los lugares donde hay más tensión o dolor. Observo, porque a veces están ahí todo el día y no me doy cuenta. Observo y si identifico que hay tensión. Visualizo que suavemente acomodo esa parte del cuerpo y le doy paz, serenidad. Una vez que mi cuerpo se siente más tranquilo, también voy a limpiar la mente. La mente acumula muchos pensamientos inútiles. Que en realidad no son negativos. Pero tampoco son necesarios. Mucha basura. Que a veces... Agota la energía de mi ser. Visualizo que puedo limpiar mi mente. Podría enfocar mi mente en luz. En una semilla de luz. Y esa luz. Disipa todo lo que pensé, que era amargo o inútil. Disipa todos esos deseos de querer que otros sean como yo espero, o deseo sobre circunstancias o la realidad, limpio mi mente con luz. Un momento, silencio. Todas las críticas. Todo el pasado. Hasta que no necesito pensar. En nada externo. Dejo de juzgar. Se va quietando Cuán agradable Es como que mi mente Al fin descansa Ese silencio Mi mente Logra al fin, limpiar toda la influencia externa. Reconectar con mi esencia interior. Realidad interior. Esa todo lo que necesito. Hoy vamos a descubrir la parte maravillosa que existe en mí. Una herencia, luna que siempre está en mi interior. Una fuerza invisible, una fuerza sutil, Es una herencia del ánimo suprema, del ser supremo. ¿Qué pasaría si en mí estuviera todo aquello que me haría plenamente feliz? Sería si descubro que todas las respuestas están en mi interior. El ser más divino, más hermoso. Soy yo mismo, lo misma. sería si yo con esto descubro la verdad interna que puedo percibir pero ya no hay nada que me influya Nada che mi distante, tengo un, un mio amico, al proprio ser. Si el alma suprema me en el mapa espiritual, como si cada día la vida me diera claves que hoy me pusiera atención. Y descubriera aquello que uso, aquello que necesito, aquello que me daría paz, dicha, fuerza, amor. Llena el espíritu, tan profundamente sutil, siempre accesible, siempre está. Frecuencia de energía, de sintonizar frecuencia divina. frecuencia descubre, un nivel donde muere no hay frontera no, no hay bloqueos de ningún tipo hay abundancia plena de paz vez más y más profundamente sintonizo mi ser con la frecuencia del otorgador del que siempre da de Dios, la Fuente Suprema. Siento esa energía tan suave que nutre, que me da lo que necesito en este momento. una medicina espiritual. Como un bálsamo. Del interior de mi ser. esta frecuencia. Del otorgador. Ilimitado. Que es el ser supremo. Todo lo que el ser anhela o siente un vacío aquí está voy ¿Sí? no a dejar mi ser muy en silencio para permitir todo lo que el alma necesita, se llene de ello. En esta dimensión elevada, sutil, donde está el otorgador, la fuente divina hay todo. Y tengo derecho a ese todo. Con vacíos. Siempre estará dependiente de algo externo. Pero yo, en este momento, voy a llenarme y a experimentar lo que es estar llena, lleno. Sí. Totalmente en plenitud. Que mi ser esté totalmente satisfecho. Lo tomo todo. De la fuente. El ser supremo. Hasta que no haya vacío en mí. El ser está lleno, es imperturbable, insacudible, como un faro, absolutamente estable. y vacía o vacío cualquier cosa me afecta cualquier cosa me frustra por eso llevo mi ser a ese nivel donde experimento plenitud Donde el alma suprema me hace sentir el derecho de un amor ilimitado, de sabiduría ilimitada, de total paz. Que ya no hay conflicto. Que no hay ninguna experiencia de dolor. Solo paz. Ah. Espacio, recupero el poder sobre mí voy liderando tantas cadenas de mi mente físico todo cambia realmente es permanente a nivel material ni no puedo aferrarme a nada pero a nivel espiritual hay constancia abundancia eternidad Luz, tanta plenitud. Así que suelto las cadenas que me atan en este mundo material. En lugar de querer extraer de la materia mi felicidad, yo me vuelvo un sol que da paz a la materia, que le devuelve el equilibrio, la energía. Yo le doy fuerza al entorno. Yo no soy un faro que transmite esa luz. Yo soy. Por un momento dejo la palabra. Yo tengo. No tengo nada. Yo solo soy. Sí. Estoy. No, no, no. La Siento tan libre. Voy a volver a esta experiencia cuando sea que yo quiera, yo soy ah. que haya cerrado los ojos los abro observo cómo me siento después de este ejercicio y espero que se dediquen este tiempito toda la semana para su propio bienestar. Es un regalo para el ser que nos va haciendo cada vez más estables, concentrados, tranquilos y empezar a buscar en el ser aquello que buscaba afuera.